Las 12 y 29 minutos de hoy, eh, miércoles 8 de marzo del 2023. Eh, mi nombre es eh, Juanjo Amengual, eh, todavía eh, no son las 12.30, vamos a hacer un poco de, de espera en, en estas 12.30 eh, y voy a explicar un poco cómo funciona este webinar para que si queréis, tanto los que estáis en directo como los que estáis eh, en diferido, sobre todo los que estáis en directo, en YouTube y en LinkedIn, también en TikTok, podéis hacer preguntas, yo las veré a mi parte de la derecha y también, por supuesto, voy a ir viendo que se está pues efectuando todo el stream de este, a través de Restream, por cierto, de este directo de eh, cómo conseguir posicionar clientes en LinkedIn. Bueno, antes de empezar, de hecho, prácticamente ya hemos empezado, son las 12.30, Tenéis que saber que este vídeo eh, es en directo, podéis preguntar y tenéis que saber que además de todo esto, pues eh, luego quedará grabado en este, en este evento. Quería deciros en, en, de entrada ya, daros las gracias por estar aquí, eh, primero deciros que el marketing no es un maratón, es un maratón mejor dicho, no es un sprint... No se trata de milagros. Aquí los que vengáis a milagros, pues nada, pues ya podéis ir dejando, porque no os voy a contar ninguna ninguna. No voy a contar ninguna milagrería, ni, ni soy gurú ni nada de todo eso. Me dedico al marketing y las ventas, como vais a ver aquí, pues hace muchísimos años. Decir que precisamente eso, como si tuviéramos que titular una pregunta, ¿no? Una película, ¿no? ¿Por qué lo llaman marketing cuando quiere decir ventas? Para mí hay una gran verdad. Eh, que de lo que voy a contar aquí hoy que es que menos marketing no da más ventas y que eh, todo lo que voy a contar aquí es fruto de la experiencia de muchos años que evidentemente está en permanente eh, en permanente cambio porque realmente estamos siempre adaptando todo esto a los cambios que vienen no, no solo en LinkedIn sino en el marketing en general, ¿no? Eh, hay una gran verdad, esa, esa gran verdad es esta que, que menos marketing no da más ventas es la única, la, la única realidad eh, la gran verdad es que yo siempre uso un, un, una palabra, una frase que decimos en mi pueblo, que según el chico el juguete. O sea, lo que, lo que yo voy a contar aquí, en, en este directo, si hay algún problema con la con la audiencia, con la, que se oiga bien, si alguien está en este momento, pues que lo comente en el chat, yo veré si ahora mismo se está viendo bien y se está oyendo bien, espero que sí. Decía que eh, la única gran verdad es que menos marketing no da más, más ventas y que lo que voy a contar aquí es genérico, y que, claro, para algo más específico, pues tenéis que aterrizarlo a vuestros casos, porque no queda otra. Entonces, sí es verdad que lo que cuento aquí es realmente todo lo que nosotros más o menos conocemos. Evidentemente, pues hay más que decir. Gracias, por pues, Patricio, se si oye bien, dice. Entonces, pues simplemente, de verdad, os estoy contando la verdad, no hay milagros, eh, simplemente es eso, que según el chico el juguete, que no es lo mismo alguien que hable de marketing como lo tenemos nosotros, que lo tenemos muy fácil como un dentista, que también lo tiene más un poco más difícil a un tío que haya que haga tornillos, con lo cual a veces no hay que copiar los modelos de los marketers porque no sirven para vender tornillos o para un dentista. Quiero decir que yo no voy haciendo un streaming a un dentista para explicar el dolor de muelas, yo no lo veo. Entonces, tener que lo que voy a contar aquí es genérico, pero lo no tenéis que aterrizar en cada uno de vuestros casos. En mi opinión, Hoy vamos a hablar, voy a hablar sobre este método de, de rutinas para posicionar y ganar clientes que funciona, no es nada miraculoso, es simplemente con tesión y acierto, se trabaja esto y realmente acaba funcionando, sin duda alguna. Yo recuerdo la frase de Miguel de Unamuno que decía que para dar una vez en el clavo hay que dar 100 veces en la herradura. Pues tal cual, eso es, eso aunque hace más de un siglo de esto, pues sigue siendo totalmente, pues, más o menos, sigue siendo totalmente vigente, o sea que hay que intentar tener en cuenta todo esto. Antes que nada deciros que eh, para mí es más importante el qué que el cómo, porque tenemos que tener una historia, tenemos que tener algo que contar, una propuesta de valor. Lo cierto es que hay que aprender a equivocarse y nosotros lo hemos hecho desde el 2007, que personalmente gestiono LinkedIn y os voy a contar aquí pues ciertamente los casos de, de éxito. Um, pues hay una opción, es formarse equivocarse que es lo que estamos haciendo nosotros desde hace alguien dijo que un experto es alguien que se equivoca muchas veces pues desde hace mucho tiempo nos estamos equivocando y por eso estamos implementando cada día otra cosa es atajar por eso vamos a atajar y otra cosa es que otro lo gestione yo excuso decirte que en este webinar pues yo también voy a ofreceros al final del mismo y por supuesto en un mensaje las tres opciones os podéis formar os podéis mentorizar os... o alguien os puede gestionar en cualquier caso si ninguna de las tres os funciona, sí que os irá bien el método que nosotros usamos con los ejemplos de los tres casos de éxito. A lo largo de este vídeo me gustaría que si queréis hacer preguntas, yo las estoy viendo aquí, las voy a contestar según vaya el hilo, voy a ir con diversas fases y al final del mismo también podéis, podemos hacer un poco de charleta. Esto luego queda grabado, con lo cual también a posteriori podéis hacer, por supuesto, las preguntas que, que, que, que, que haya en cada fase y al final. Bueno... En deciros que hoy por hoy os puede generar frustración linkedin porque veis a grandes eh, marketers o grandes líderes de mercado eh, haciendo un nada pues una chis y todo el mundo aplaudiendo entonces os frustra que vosotros con el contenido que tenéis en vuestra empresa o como profesionales pues lo dais y no tenéis pues likes no os tiene que preocupar una cosa es obviedades con muchos likes de gente muy conocida a la cual la gente pues le aplaude porque es gente muy conocida otras gente que aplaude obviedades, con lo cual yo no entro en esas mediocridades ni excentricidades de aplaudir a alguien que dice el marketing es maravilloso. Lo que vengo a deciros aquí es que os vengo a contar que no es esto un webinar para replicantes, ni mucho menos, ni para este tipo de esto. Aquí voy a, voy a contaros, entre otras cosas... Y, y leo para no perderme porque eh, tengo muchas cosas que contaros en poco tiempo y la intención de, de este webinar es que además, pues, eh, le sacáis provecho, sin duda alguna. Entonces, lo que os voy a contar aquí, entre otras cosas, es, por ejemplo, cómo vendí un patrocinio de más de 2 millones de euros en el 2010 a través de LinkedIn, que usé en aquel entonces, LinkedIn por supuesto, cómo una inmobiliaria vendió con nosotros un hotel de más de 80 millones a través de LinkedIn, cómo... Puedes hacer de forma rápida un perfil atractivo en esta red social profesional, Como una fábrica de jamones vendió un 30% más a través de LinkedIn, qué tipos de mensaje y cuándo enviarlos a los contactos, una rutina más o menos para ir por casa preta por ter, sin duda, para que si hacéis este trabajo día a día, si os, pueda, os podáis posicionar, eh, con la cual pues, hemos conseguido pues, pues que una empresa de software sanitario consiguiera pues, 174 conversaciones, tres clientes, también os contaré qué hago yo 10 minutos cada día o 15 con qué hacemos con nuestros clientes para conseguir eso, que has venido a escuchar este webinar en directo y es cómo conseguir posicionar y vender. No voy a entrar en el cómo se hace. Para mí lo más importante, quiero decir, si ponemos, si hacemos la conversación, comentamos a las dos horas o a las tres, eso está muy bien, pero antes hay que explicar un poco más el qué hay que hacer en LinkedIn. Porque, bueno, como os he dicho antes, hay que, hay que hacerlo. Eh, hay que ponerse manos a la obra, a, a remangarse y empezar a hacer cosas, eh, con o sin sentido. Pero es verdad que si trabajamos en LinkedIn y estamos comunicando mal lo que estamos ofreciendo de valor al mercado, pues por mucho que intentemos vender, eh, para mí el marketing forma parte de, de las 4 P's y el producto es la, la más importante. Quiero decir, si alguno de vosotros vende ruedas de carro de de carro, pues aunque use bien el LinkedIn, nadie se lo va a comprar porque no hay demanda. Entonces, esto en primer lugar, o sea que el producto es importante si hay demanda o no, si no hay que generarla y veremos cómo. ¿no? Entonces, dicho esto, gracias por estar aquí en este directo, tanto si me oyes a través de, de cualquiera de los tres canales, y vamos a entrar un poquito en, en faena. No voy a discutir ahora eh, si es así o no es así, pero lo cierto es que LinkedIn sigue siendo, según encuestas de reales y de valor, sigue siendo un canal muy importante. Para mí es una gran base de datos donde podemos segmentar cargos, sectores, países y eso es suculento para un marketer. Entonces, eh, eres lo que posteas, que es una cosa que siempre digo, con lo cual la estadística la tenéis aquí al lado, si se ve, y esta estadística nos dice claramente que no voy a entrar en fuentes. Efectivamente, pues es así. O sea que LinkedIn es una excelente red social profesional, aunque, insisto, el canal no es una finalidad. El canal es un medio para... Quiero decir que tenéis que tener los deberes de casa y esos deberes no los voy a hacer hoy. Nosotros somos expertos en hacer planes de marketing B2B, pero realmente deberían ser claramente obedecer a la pregunta de que en qué te diferencias, por qué te tengo que comparar a ti y no a tu competencia, eh, qué necesita tu cliente, qué está dispuesto a ver menos de un minuto y que le interese realmente, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte, evidentemente, de LinkedIn porque es un canal que va a transmitir todo esto. Y si transmitimos bazofia, pues la gente se va a quedar con la bazofia. Si transmitimos algo inocuo, la gente ni nos va a ver porque hay mil millones de contactos al impactos y no nos ve. También hay que tener en cuenta una cosa, que es que a pesar de estas estadísticas magníficas y grandilocuentes, no eh, acabo de de ver un perfil hoy que decía que, que ha hecho un cambio de perfil y ya le han entrado 1.800 euros. Fantástico, esto está muy bien, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Es importante saber qué vamos a contar. Aquí os voy a contar un poco por encima todo esto. En este método que usamos nosotros desde el, desde, realmente desde el 2007-2008, pues eh, es un método que tanto en la formación, en la mentoría, pues también en la gestión, pues básicamente implica que ganes posicionamiento, autoridad, que te reconozcan, que captes nuevos prospectos, nuevos clientes y que además lo hagas de una forma educada y con sentido, que tengas una hoja de ruta. Simplemente de lo que se trata es de que generes relaciones con potenciales clientes y que a lo largo del tiempo te vayan viendo. Luego veremos qué eh, gafas tiene un consumidor en B2B y cuándo decide y por qué el marketing B2B es diferente a todo eso. Estoy seguro que al final lo que tú quieres es aumentar las ventas, comprarte un Lamborghini, lo que tú quieras, ¿vale? Pero en este caso, eh, en lo que te voy a contar aquí, no va de eso, sino que va de que precisamente no dejes escapar la oportunidad de esta red y tampoco se consigue en un sprint, sino en un maratón a largo plazo. Dijo creo que Ortega Gasset aquello de que, que para andar hay que mirar lejos. Hay mucha gente que no aguanta la presión de un día a día, pues, más, más allá de un mes. Empieza LinkedIn y, y, bueno, pues, no. Lo que te cuento aquí, de verdad, es lo que hacemos. Hombre, algún tip, algún hack, nos quedamos nosotros, pero realmente lo que nosotros hacemos antes de empezar un LinkedIn de cualquier empresa es quiénes somos, quién es nuestra competencia, un poquito de plan de marketing, que es al final una hoja de ruta. ¿Dentro de esa hoja de ruta está LinkedIn? Sí, a ello y en ello me voy a explayar ahora. La, realmente... Todo lo que te digo es posible si tú pues eh, realmente pues, eh, eh, no necesitas contratar. Yo siempre digo que LinkedIn lo tiene que hacer cada uno en casa. Primero porque el contenido, si vendes tornillos, eres dentista o más que tú, no lo sabe tu agencia. Con lo cual tienes que ser capaz de usar LinkedIn a larguísimo plazo. Porque es tu presencia en la red social profesional donde puede estar tu cliente, aparte de en otros canales. Insisto, yo no soy de aquellos que dicen que LinkedIn es Dios y que sin LinkedIn no haces B2B. No, no, no. Eh, además, el, el comprador B2B se impacta por diferentes formas. Una es LinkedIn, puede ser Google Ads, otra puede ser una revista en papel, nadie, nadie dice que no a nada. Y decide al cabo del sexto, séptimo, octavo contacto, qué yo. Lo cierto es que con la constancia de 15 minutos los frutos salen, porque como veis en, esta, en, esta, en este slide, pues es un slide de un cliente cualquiera donde empezamos a trabajar, a generar contenido y después de generar contenido y trabajar a contactar con algunos tips y hacks que aquí te voy a dar, y evidentemente al final, pues oye, no es casualidad de que si das mil veces en, en, al clavo, pues, pues que te salgan las cosas y salen siempre. No es un palabra que estoy diciendo ahora en plan gurú, no, salen siempre. Es un tema de tesón, aquello que decía de Unamuno y aquello que decíamos en el siglo pasado, porque yo ya soy de generación X, de lo que si tú persistes lo, lo consigues. ¿no? Si queréis más información sobre lo que estoy contando aquí, en tanto la formación, la mentoría, la gestión, siempre podéis ir a b2bpro.es, que es donde estamos nosotros. O si queréis agendar, por supuesto, luego conmigo o con cualquier tipo de consultoría, en juanjovengual.com, redirección al Calendly entonces pues ahí simplemente pues pues podemos seguir hablando de esto pero vamos a lo que a lo que quería contaros no entonces la idea cuál es la idea es que lo que vamos a conseguir básicamente es esto no vamos a conseguir milagros no vamos a tener siete cifras en una semana ni mucho menos vamos a desarrollar negocio a tener un perfil profesional donde va a aterrizar tu potencial cliente para verte que en cuatro en ocho segundos que te va a aterrizar aquí en un móvil seguramente en un 60 o un 70 por ciento sea capaz esa mente saturadísima, ese disco duro lleno y el procesador gastado sea capaz de que ese perfil tuyo o de empresa o ambos le llame la atención, pues eso es un trabajo que hay que hacer en cuanto has hecho la fase previa de analizar, de hacer un plan. Primero un análisis y luego aplicarlo en LinkedIn, no de cualquier manera. Me consta que también hay muchos marketers replicantes que esto que cuento lo van a replicar. Lo que yo cuento no es, no me he inventado la rueda, con lo cual tampoco os tiene que sorprender. Lo importante es evitar la gente que replica y la gente ir a por la gente que sí tiene una verdadera experiencia. ¿Qué se puede conseguir con LinkedIn? Primero, se puede conseguir llegar a un cliente objetivo, se pueden crear mensajes de contacto efectivos, se puede hacer una estrategia de captación de negocio y de reputación al final lo que te voy a contar aquí lo que pretende es que de toda la maraña que hay por ahí, pues tengas unas ideas sencillas, claras que tú puedas implementar si quieres, evidentemente te vas a equivocar si quieres atajar, puedes consultarlos con nosotros, o si quieres que te lo lleve otro, que te lo lleve otro esto es así de fácil pero tendrá que preguntarte ese otro o esa otra, a qué dedicas el tiempo libre, quién es tu cliente y a largo plazo cuál es tu estrategia, y eso <risa> ahí radica la diferencia, vale, pues vamos a poner un poquito de orden a nuestro Linkedin y entramos en materia. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo pues soy ya de, de marketing y comunicación, estoy desde el 90. Estuve en varios medios de comunicación nacional. Luego, pues entré en Telefónica Móviles España, eh, fui responsable de marketing y ventas en esa multinacional. En mi zona monté la red de distribución y aprendí un montón. Yo era En 10 años, pues prácticamente montar 80 tiendas, y negociar, montar equipos de venta en una gran compañía donde además nos formaban mucho. Y ahí empecé también a usar LinkedIn, luego a posteriori pues estuve en otra multinacional de director comercial para acabar en un club de fútbol que no tenía nada que ver en primera división durante cuatro años y medio en el Real Mallorca. Y ahí entra el juego de LinkedIn. Era, entré en el 2009, ya sabéis que hubo una crisis del carajo, y en ese año pues evidentemente el, las, los anunciantes desaparecieron, desaparecían. En aquel entonces, pues, el club que estaba en primera división estaba en preconcurso de acreedores, estaba en una posición realmente mala en la tabla y en el, ahí en el fútbol, si no entra la pelota, no entra el dinero. Y, bueno, lo primero que mi tarea llegar como director de marketing y ventas a ese club fue, pues, poner orden un poco en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo prioritario? Prioritario es el main sponsorship, o sea, lo que viene en la camiseta. Eh, el, el principal patrocinador que en aquel entonces no había, como en otros muchos clubes de primera división, porque, insisto, había una crisis mundial. Y empecé, yo tenía la consciencia de que LinkedIn era para buscar trabajo, para enseñar tu currículum, año 2009 prácticamente. Y lo que hice fue una estrategia. Primero analizar qué clubes tenían publicidad, segundo analizar quién gestionaba la publicidad deportiva y al final, pues empecé a trabajar LinkedIn. Empecé a trabajar LinkedIn, empecé a tocar... Empecé a buscar directo directores, gente que estaba en, en agencias de marketing deportivo, empecé a tocarles, pero lo importante no era, no era eh, contactar con ellos. Decirles, hola, soy yo, si buscas un sponsor de Real Mallorca, aquí estoy, en primera división, podemos hablar. No, es muy cutre, muy sencillo, hay poco intelecto ahí metido. ¿no? Lo primero que hice es saber a quién iba a hablar, a un director de una empresa, a un alguien que tenía el culo operado de GPRP, de, de saber datos, porque los de marketing trabajamos con mucho dato real, y saber qué le, le podía ofrecer yo a esta persona que estaba en otra parte del mundo, en Los Ángeles concretamente, que luego rebotó a una agencia en, en Londres, que luego rebotó a una empresa, después de esa conversación, todo eso acaba de un año, que luego rebotó a una empresa que era una empresa de apuestas. Bueno, eso es establecer conversaciones, que es para lo que está LinkedIn. LinkedIn está para establecer conversaciones, yo no iba a vender, pero en este caso, pues mi desconocimiento era, oye, te voy a ofrecer, ¿qué pensé? El Real Mallorca en aquel entonces pues no tenía mucha visibilidad, tenía pocos datos, pero sí hubo un, un, un elemento que a mí, que es lo importante de LinkedIn, conseguir ese elemento, que era diferenciador y, y además eh, eh, que cubría una necesidad de esos clientes, que es que el Real Mallorca jugaba con equipos grandes, el Real Madrid, el Barça, y esos equipos en cuatro partidos lo veían en todo el mundo, y que esa empresa con la que capté 2 millones casi 400 mil euros prácticamente durante tres temporadas que era bet at home la que habéis en la camiseta también se ofrecía con el escaparate del real madrid y barcelona evidentemente no con esos precios galácticos bueno pues a raíz de esas gestiones con un montón de empresas de marketing deportivo a nivel mundial y de patrocinadores conseguí, pues este y otras cosas más pero os pongo esto porque evidentemente es una cosa que tenéis que entender si yo me muevo cuento algo interesante para mi interlocutor ese interlocutor capta la atención y de ahí se puede conseguir al cabo de un año cosas como esta luego os contaré más casos de éxito concretos bajando un poquito dejando el mundo tan tan bonito como el mundo del fútbol para ir directamente más a eso pero si tuviera que resumiros linkedin para vosotros es sería deciros eh, básicamente que es esto linkedin es que te vean quedaros con la copla QTV. Si nos ven, si nos ven, si ven una, un contenido relevante en un formato corto, rápido, snack content, que llaman ahora los americanos con contenido snack, contenido rápido, que va con ellos, posiblemente se enganchen, visiten nuestro perfil, nos comenten, se queden con nuestra cara, se queden con la marca y a lo mejor en un contacto, un segundo, un tercero, un cuarto, acaben diciendo, oye, quiero hablar contigo. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que tienes que hacer. Nunca a corto plazo. Os adelanto que ese que te vean no implica hacer una campaña y ya está. No. ¿Qué cuentas en esa campaña? ¿A quién va? Por cierto, yo estoy convencido de que el hecho de que pongas publicidad, esponsorizado el mensaje y todo eso y patrocinado, genera animadversión en el cerebro del contribuyente, que yo digo. Pero bueno, en ese caso podríamos verlo si el neuromarketing es así. Yo creo que sí. Al menos no os pasa que recibís un mensaje patrocinado y todo eso y no, no le hacéis caso. Yo os haría una pregunta realmente... Luego veremos qué piensa el cerebro del consumidor y qué es lo que ve. No solo el LinkedIn, sino el resto de canales. Lo que quiero que tengáis claro es esto de aquí. Y esto de aquí es que a base de acciones y acciones estratégicamente hechas, conseguiremos llegar al comprador B2B, B2B, porque el comprador B2B no te va a comprar un escáner, no te va a comprar un avión y no te va a comprar eh, un como abogado durante toda la vida con un clic en un e-commerce. Puede ser, pero normalmente no. Lo va a decidir al cabo de un tiempo largo. Por eso se genera demanda y se va, digamos que eh, se le va impactando ahora con un contenido, ahora con un webinar, ahora en otra red social que no sea LinkedIn, ahora en un, como he dicho, en todos los canales, para que al final se forme él solito una decisión de que tú eres el referente en tu negocio, tu empresa es el referente en tu negocio y qué hay de bueno en ello. O sea que eso es un trabajo, como, veis, eh, como he dicho al principio, el marketing es un maratón no es un sprint no que nos vendan humo yo lo que digo en nuestra formación es que en una semana aprenderás a ganar clientes no que ganes clientes luego hay tesón y hay el qué. por eso es importante que saber que los resultados no se consiguen de todos los casos de éxito que veis aquí el que os acabo de contar no se consiguen en el día 1 el 2 el 3 ni quizás a los dos meses pero sí al año y a los dos años y eso macera por supuesto Vamos a ver, LinkedIn es una red social profesional para establecer contactos. Que nadie se me mosquee. Que no pasa nada si recibís contactos de gente que no tiene nada que ver con vosotros. Cuanto más contactos tengáis, más posibilidad saldréis en las búsquedas de otros contactos. Porque al final en LinkedIn haces negocio con el amigo de tu amigo de tu amigo. Si yo, que tengo 20.000 contactos, hago una búsqueda, me saldrán una búsqueda enorme. Si vosotros tenéis 100 contactos, os saldrá una búsqueda zarrapastrosa. Esto lo decía un jefe hace mío, hace mucho tiempo. Entonces, la palabra clave es contactar para llegar a tu cliente objetivo máximo. O sea, eh, es verdad, el otro día me decía un, un, un cliente, un potencial cliente, me decía, es que todo, todo el rato me, está, me están impactando mensajes que yo no he buscado. Y digo, mira, hay gente hay gente pató. O sea, que hay gente que te está molestando, que no, que no mira quién eres y te quiere vender un coche o te quiere vender un proyecto o que seas millonario con su curso. Y no tienes nada que ver con él. ¿Vale? Porque hay gente que usa automatismos también, cosa que no recomiendo porque LinkedIn te puede bloquear y porque además está hecho para alertos. vale Entonces, quizás hay que trabajarse bien el prospecto. Pero yo digo una cosa, vosotros los que, los que se quejan de que efectivamente recibís muchos mensajes, muchos impactos, ¿no os quejáis cuando vais por la calle, que hay muchas vallas? ¿Tampoco os quejáis cuando veis Antena 3 y meten 800 anuncios cada 5 minutos? ¿Por qué no os quejáis cuando escucháis la radio y os ponen publicidad? Es parte del juego. Entonces, simplemente quitar sete educados, que para eso habéis sido a un colegio de pago o no, o público, me da igual. Entonces, hay que entender que es una red social profesional donde a veces hay gente que molesta porque no hace bien su trabajo. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, lo vamos a hacer de manera elegante y aún así siempre vamos a molestar a alguien. Porque, oye, el mundo en general se, se convierte en eso. Si yo contacto con gente y establezco conversaciones... Pues la gente acaba creyendo en mí, en que soy una autoridad en la venta de tornillos y acaba pensando en mí. Hoy no, mañana, cuando tenga ganas de comprar. Es el momento, no hay que vender con el cuchillo en la boca, simplemente hay que presentarse. Luego, quizás os hable de nuestro mensaje progresivo, que es un tipo de mensaje que se hace a largo plazo para conseguir eso: reputación, posicionamiento y que hacer negocio, por supuesto. Hay mucha gente que no entiende que las empresas compran y venden. Entonces, es normal que pase pues cierto agobio. Hay una rutina de éxito que vamos a empezar. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer. Yo estoy viendo. Leo, Mario, Patricio, gracias por, por confirmar que efectivamente se está viendo en las redes, tanto en YouTube, en LinkedIn. Hoy he traído, además, he puesto aquí el, el, el, el cojín friki y, y para, porque es un día de gala para mí hacer ese directo. En cualquier caso, deciros que la rutina pasa por ese análisis, lo recuerdo, por un buen perfil de tú, de tu, de tu perfil, una landing, tu perfil es una página web. Cuando yo aterrice en tu perfil personal o de empresa, tengo que ver en esos 8 segundos qué hay de bueno para mí, por qué eres bueno, contra quién has empatado y todo lo que nos deja hacer LinkedIn. No podemos hacer una web, por desgracia, nos deja poco, porque LinkedIn tiene menos detalles que un sea panda del 85. ¿Pero qué vamos a hacer? Una caratulita, que se vea, una buena foto, un buen titular. esos si titulares más largos que un día se pan, yo no sé quién ha contado que eso sirve para algo. Aquí no hay quien se aclare. Ni seo ni leches. Si queréis hacer seo, hacer seo. Pero si queréis que os vea un cliente vuestro y sepa de qué vais, de qué vais exactamente, a cortar. Porque luego os diré la regla del 555 del marketing político americano que sería adecuado también hoy en cualquier sector. Sencillo, simple, porque tenemos poco tiempo y el cerebro de nuestro interlocutor, el que nos ve, el reader persona, como, llamáis, como lo queréis llamar, una persona que tiene poco tiempo. La primera fase es el análisis. ¿Qué? O sea, ¿qué hay de ti en diferente? ¿Por qué te diferencias? ¿Qué necesidades cubres? ¿Por qué tengo que comprarte a ti y no a otro? ¿Contra quién has empatado? Todo eso, resúmelo. Yo, nosotros le llamamos el mantra cuando hacemos esa fase de análisis con nuestros clientes. La segunda es aplicar lo que hemos dicho antes a vuestro perfil, que es una landing page, una página de aterrizaje. O sea, nosotros vamos a llevar tráfico, gente, visualizadores que pueden ser clientes vuestros a vuestro perfil personal, a vuestro perfil de empresa. No lo tengáis tan rapastroso y, y ten, tengáis que adivinar a qué os dedicáis, porque hay gente que pone jeroglíficos. El Just Do It lo puede hacer Nike, porque es una marca conocida y hace branding, pero salvo que trabajáis en Nike, los que estáis escuchando este, este webinar en directo, pues bien, lo tenéis difícil de explicar si ponéis hace un sol de escándalo y vendéis tornillos. Porque el tío que entre y vea que hace un sol de escándalo con una foto magnífica y un titular más largo que un día sin pan, pues se va y se ha olvidado de ti. En cambio, si le dices, oye, la mejor tornillería del siglo XXI, eh, entrega inmediata, eh, descuentos por volumen, desde el 2001 estamos ahí. Bueno, ya estás diciendo algo. La tercera parte de esa rutina de éxito es el contacto adecuado. Tenemos que buscar y rebuscar en LinkedIn para adivinar quién es nuestro contacto y establecer contacto. O sea que esto es así aquí y en Kuala Lumpur. Con lo cual... Nosotros tenemos que conseguir, ¿vale? Tenemos que conseguir exactamente, eh, bueno, pues eso, pues que, que, que llamar la atención y hacer prueba y error. O sea, no es un tema milagros, pues que yo sepa no, no, no hagáis milagros. Por cierto, quiero deciros, y ahora hacemos una pausa para la publicidad, un poquito de spam de valor, es que si os queréis suscribir, yo hablo de esto de marketing B2B en linkedinpost.es que os va a nos va a redirigir a un, a un email marketing que suelo enviar de contenido relevante, no publicidad, eh, pues una vez cada semana más o menos. Sea como sea, la rutina de éxito es esta. Después de esos minutos para la publicidad, seguimos con el tema. A ver, que yo aquí he venido a vender, ¿eh? he venido a contar lo que sé hacer para que veáis que lo sé hacer y también he venido a aportar cosas para que veáis que os pueden servir, muchas os van a servir y bueno, si queréis, tenéis varias opciones de contactar conmigo. En ese análisis... Tenemos la propuesta de valor. ¿Qué ofrecemos al mercado? ¿Qué cubrimos? ¿Qué necesidad cubrimos? No vale que tu abuela Paca te diga qué bien lo haces. No vale entrevistar a tu primo o a tu cuñado para ver, oye, ¿tú qué opinas de lo que necesita un comprador de material para dentistas? Salvo que tu cuñado o tu abuela Paca sean vendedores de ese tipo de material. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? que tenemos que entrevistar previamente a clientes tipo, que nos digan exactamente qué valoran, qué necesidades de nuestro servicio o producto valoran más y qué es lo que buscan que les atrae más de un producto o servicio. Puede ser la agilidad de entrega, puede ser la calidad o puede ser simplemente el trato contigo. Me permito recordar que después del trato, y LinkedIn sirve también para fidelizar a, sus, a tus clientes actuales, pero esto será para otro webinar que posteriormente voy a hacer aquí en este directo en YouTube y también en el canal de LinkedIn. Tercer punto de ese análisis es quién te va a comprar, dos o tres personas. Y aún así, si esa persona es un director financiero de una empresa de zapatos o del sector zapatos en, en Francia, por decir alguna tontería que se me acaba de ocurrir, posiblemente, y su, su, su, suele suceder y sucede, que yo lo llamo el colateral. Esa persona posiblemente sea, esté tan ocupada, de verdad, esté tan ocupada, que no mire LinkedIn salvo una vez, dos minutos cada mes tenéis que tener claro que la gente ocupada con altos cargos detrás o hay un community como nosotros que llevamos community de varios ceos y directores generales que no te va a hacer ni puñetero caso o puedes ir al colateral porque el director financiero de esa empresa hace un cafetito con el director de compras y el director de compras le dice necesitamos escáneres y otro dice pues yo he visto una empresa que entonces a veces para llegar a ese comprador tocar también los colaterales el público objetivo no solamente es quien claramente dice que parece serlo. Y ya os advierto que los directores de recursos humanos y los directores de compra y jefes de compra están hasta aquí de mensajes, de impactos y el zoom, zoom, corda. Con lo cual, llegar a ellos tendrá que ser a través de otra estrategia. Es verdad, a más frecuencia, más posibilidad de que te vean. Eso ya es otra. Uy, de los que os digan, hay que hacer dos post a la semana. Mentira. Hay que hacer uno cada día si puedes, porque la frecuencia es importantísima. Porque en LinkedIn la gente no está enganchada como en TikTok, ni en Instagram. LinkedIn es, no es ocio, es, no es, es negocio. ¿Quién en su sano juicio, después de una jornada de 10 horas y comerse un montón de problemas, de arriba, de abajo y lateralmente, llega a su casa, se tumba, acaricia al perro, la perra, se toma un whisky y luego va y se mete en un LinkedIn para hurgar sobre su tema profesional? Salvo un autónomo, no conozco a nadie que pueda hacer eso. Un saludo a los autónomos, por cierto. Mucha fuerza. El perfil. ¿Qué tenemos que poner en ese perfil? He dado un par de, un par de ideas. ¿eh? Básicamente, si yo soy vuestro comprador tipo y tengo unas necesidades con tu servicio, tu producto, aunque vendas tornillos, yo cuando entro en tu perfil esos cuatro segundos para decir, ¿y este que publica esto contra quién ha empatado? Tengo que ver algo que a mí me atraiga. El AIDA famoso, atención, interés, deseo y acción. Si ese algo a mí me atrae, ya te tengo en cuenta si eso. Y luego puedes contactar conmigo o puedes hacer otro contenido o incluso puedes llamarme por teléfono, que hoy, según McKinsey, el 75% de las compras en B2B se hacen por teléfono. Por favor, que el principal puntal en B2B es un comercial, es el gerente comercial o es el director general que se pone en manteles o llama por teléfono, no nos olvidemos de eso. Pero LinkedIn nos ayuda a determinar, si yo aterrizo en vuestro perfil, por favor, tengo que tener claro qué hay de bueno para mí y rápido. Y LinkedIn no tiene detalles, insisto. Es peor que el Sea Panda, que os decía antes. Muchísimo peor, será un gran coche. Bueno, entonces, esa, esa propuesta de valor tiene que responder a tres cuestiones. ¿Cómo resuelves el problema? ¿Qué beneficios va a obtener si te contrata tu producto o servicio? ¿Y por qué te tiene que elegir a ti y no a tu competencia que está al lado y que lo hacen magníficamente bien con el community que tienen, que hace un montón de posts que son súper motivacionales, experienciales, y en el cual nos anuncian que hoy ha salido el sol. Magnífico. Una buena imagen, un buen titular, un buen extracto, resumido, con puntos, porque la gente ya no lee grandes párrafos, os invito a que leáis, y un contenido fijado. El contenido fijado es un contenido que tú lo publicas, tiene que ser la creme de la creme de tu, de tu marca, de tu empresa, y lo fijas y se queda fijo, valga la redundancia, Ahí, en el perfil. Con lo cual, es lo único que podemos hacer un poquito así de, de imagen corporativa, diseño o algo así. No Insisto que LinkedIn es, es un poquito gris en ese tema, pero hay que hacerlo un poquito atractivo. No se trata de diseño, no se trata de programar, se trata de marketing. O sea que está muy bien la foto, pero poner un titular en la foto para que la gente además lo pueda ver, que la gente, pues los los, los, los X y los boomers y algunos millennials tienen problemas de vista. O sea, no, cuando lo ves desde el móvil, el titular apenas se ve usar también eso, que es una buena idea. Vayamos a la conexión. Como os he dicho antes, hay que intentar ir a buscar a los colaterales. Al principio si tu perfil es cero patatero, acabas de empezar, pues eh, mi consejo es que conectes con todo el mundo. Evidentemente no os voy a decir algo tan obvio, yo no entro en los detalles tontos de decir cómo hacer esto. Tienes que poner seis hashtags, siete, ocho, eso está muy bien, pero al final si no trabajas y si pones seis hashtags, pues te quedas a dos velas. Entonces Personalizar, identificar a tu cliente. Si no tienes muchos contactos, contacta, pon evidentemente que has estado en esta universidad, en este colegio, en esta empresa, porque eso LinkedIn te va a enseñar gente de ese de ese sitio, aunque sea de tu localidad, y tú tienes que contactar para hacer crecer el perfil. Una vez has pasado esa fase sin automatismos, una vez eso, pues luego sí tendrás, empezarás a ver, hombre, un director financiero que puedo tocar, vamos allá. Personaliza quién es esa persona, qué empresa, acaba de aterrizar en la empresa, o es pues un buen momento de venta, por cierto. Bueno simplemente, y envías un mensaje de contacto. Pero sin vender. La mejor venta es la persuasiva. En venta consultiva, la mejor venta es la persuasiva. Si queréis saber más sobre venta consultiva, ponéis en Google Venta Consultiva, y vais a ver mi careto en un vídeo, y os explico un poco cómo funciona la pirámide invertida. Eso ha sido un minuto de publicidad, lo reconozco. Y también de Clickbait, para que hagáis clic en Google, que reposicione en YouTube, y que en YouTube acepte que eso es un excelente contenido y lo ponga más arriba. Lo reconozco. Pero bueno, como veis, LinkedIn no es todo. Hay más opciones en contenidos. Si vendéis tornillos, pues un buen catálogo, ¿por qué no? Personalizar, explicar el motivo. A ver, si alguien se presenta y os dice, ¿qué tal? Soy Juanjo Jovengual, genero clientes y posicionamiento a mis clientes, por decir algo rápido, desde el, desde el 88 estoy en marketing. Un cordial saludo, gracias por conectar. Y la web www2 bproes una tarjeta de visita. Oye, es que es una dichosa tarjeta de visita. ¿Quién se puede mosquear porque te diga, soy yo? Mira, aquí tienes mi tarjeta. Es educación. No vamos a vender nada. Solo eso. Entonces, bueno, pues amablemente te conectará o no te conectará. Hay gente pato. Y igual incluso te mirará la web y muy probablemente te visite tu perfil. Taca, ¿qué tienes ahí? Hoy hace un sol magnífico o vamos a vender tornillos contigo. Depende de ti. El motivo es ese. Simplemente quiero estar en contacto contigo. Es mi opinión. El mensaje progresivo, que no lo voy a contar todo porque si yo lo cuento, pues ya perdería la gracia de que me contratéis en la mentoría o la gestión o el curso automatizado con mentoría final. Con lo cual, el, el, ese mensaje tiene su, su miga. Algo os contaré. Y una llamada a la acción, si fuera el caso. Entonces, en ese mensaje, como os he dicho, pues hay varios tipos de mensaje. Está evidentemente, tiene que ir la propuesta de valor. ¿Qué hay? O sea, la propuesta de valor es un palabra que usamos en marketing muy, de una manera muy guay, muy premium. ¿no? Al final, la propuesta de valor es qué narices ofreces al mercado. ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Algo, dos preguntas. A ver, ¿qué estás vendiendo? Y si puede ser, los resumimos en una frase. Mucho mejor. Que venga el tío Paco con las rebajas y ese excelente texto de 800 páginas que no se lee ni el que ha hecho la web, que se reduzca en una frase que te pueda entender además un niño de 5 años. El mensaje de contacto es ese que os he dicho simplemente de educación. Y el mensaje progresivo es una serie de mensajes que se hacen a lo largo del tiempo para afianzar en la mente del consumidor, o sea, vuestro comprador, de que sois lo mejor del mercado, tanto si es un contacto como si es, por ejemplo, puede serlo, como si es, además de un contacto, pudiera ser el, eh, un contenido que hayáis hecho. Que, por cierto, hoy los contenidos, y ya mezclo formatos, pueden ser, suelen ser audiovisuales con subtítulos y menos de un minuto. Eso es lo que dicen. Y lo corroboro, ¿eh? porque me imagino que ChatGPT, que ahora hay un hype de ChatGPT, ahora todo el mundo está haciendo ChatGPT, al final somos markelerdos más que marketers eh, y lo hace todo ChatGPT. Bueno, pues la única diferencia que tenéis en estos momentos para diferenciarlos y de que detrás de un texto haya alguien con experiencia de verdad, es lo que estoy haciendo yo ahora mismo aquí, que son las 13.05 de miércoles 8 de marzo. Dar la cara, explicar y responder. Ahí veréis cuando hay alguien que tiene expertise y yo cada día aprendo, o alguien que simplemente ha cogido ChatGPT y lo ha pegado en su web y de repente es el máster del universo en tornillería de Europa, sin tener ni idea de lo que es un tornillo. Puede suceder, claro. Y con ChatGPT, con la inteligencia artificial, más que nunca. Entonces, ese mensaje es progresivo porque al principio te presentas y luego vas haciendo una serie de cosas estratégicamente pensadas. No se trata de abusar de ello. tres a cuatro al año. Oye, que si hay que felicitar la Navidad, se felicita. ¿Por qué no? Mira, Rockefeller dijo una vez, en la Fundación Rockefeller, mejor dicho, en el, en el año 2014 hay un estudio de ello que dice que el 68% de los clientes se van, no por precio, se van porque no se sienten atendidos. Si no saben de ti a través de un newsletter o a través de simplemente... Yo siempre recuerdo que Isidoro Álvarez, a, a vosotros os pasaba, ¿no? Que Isidoro Álvarez era el único que os felicitaba el cumpleaños. No, a mí me felicitaba más gente, ¿no? Pero, y lo hacía por carta. Luego ese buen hombre pues falleció y el corte inglés decidió, pues no, no, no felicitar el cumpleaños por carta. Para mí fue un gran error porque siempre tenía en la mente el hecho de que el corte inglés, con la firma del propio Isidoro Álvarez, en paz descanse. Pues me felicito al cumpleaños, yo tan contento. Pues hay que estar en la mente del consumidor. Y el 68% se va porque no saben nada de nosotros. Usemos LinkedIn como una plataforma para enviar algún contenido. No se trata de agobiar con followers a María, como dice Sabina. Se trata de otra cosa, ¿vale? No sé si, si os suena lo que estoy contando aquí. Eh, en LinkedIn perfecto, suscrito, gracias. Y que sí, Juanjo, es lo que debemos hacer. Gracias, Silvi. Gracias, Ana. Gracias, Patricio. Eh, gracias, Leo. Si tenéis preguntas, yo no me paro. Voy a quitar todos estos overlays que hay por aquí porque eh, estoy, siendo, estoy saturando un poquito. ¿eh? Vamos a dejarlo ahí para que podáis ver. Mi nombre es Juan Joven sale aquí y aquí. Perdón, ahí, esto es un lío. Ahí sale todo lo que estoy contando. Bien, pasémoslo lo bien. Ya llevamos más tiempo del previsto, pero bueno, he venido aquí a que contar, eh, a hablar de mi libro y voy a hablar de mi libro. Punto y final. Lo podéis escuchar también de fondo. Mi cara no tiene, no tiene nada de especial. Entonces, el eh, mensaje de contenido es importante. ¿Y qué es lo que ve, por cierto, las gafas de. Las gafas de. Me voy a poner porque ya me refleja demasiado. Y veis un poco también de paso en el reflejo que tengo. Tengo un surface aquí, una pantalla aquí. ¿Qué es lo que ve nuestro cliente? Eh, esto es una magnífica caricatura, cartoon de brand Camp de Tom Fishburne, al cual sigo y me encanta. Pero es, es real. Os aconsejo ver el libro Biology de Martin Lindstrom, que habla sobre neuromarketing. El cliente, las gafas del consumidor, vuestro consumidor, vuestro cliente objetivo en estos momentos, si os pregunto un anuncio que habéis visto en vuestro El Mundo, El País o el, el 13 Rueda del Perfebe, no sé si leéis algo, me, os pregunto qué anuncio habréis visto, pocos sabéis decirme uno. Y os aseguro que os han impactado con cientos. ¿Qué sucede? Que El cerebro está bloqueado y deja pasar, ¿qué es lo que deja pasar? Pues una oferta salvaje. No digo que vayamos a vender un Apple 14 pues, a 200 euros, pero eso lo detecta el cerebro. Dos, la marca habitual, y ahí funcionaría el tema de fidelización y también en nuestro perfil de LinkedIn funcionaría eso como tal, como una, como una manera de fidelizar, pero eso lo veremos en otro, en otro directo que haré más adelante, Stay tuned, como dicen aquellos. Y tres, y lo más importante, lo que necesito. Eso es lo que detecta. Si ahora mismo necesitáis un abrigo porque tenéis frío y veis un anuncio de un abrigo, es muy probable que lo veáis. Si ahora estáis embarazados, como hay un tema de género ahora que está rabiosamente actualidad, si estáis embarazados, veréis embarazados por todas partes. Si tenéis gatos, veréis amantes de los gatos, pero hasta en la sopa. ¿Por qué? Por pues las células simpáticas y parasimpáticas es un tema científico. Nuestro cerebro, en neuromarketing, también ve lo que necesita. ¿De qué vamos a hablar, chicos? ¿De lo buenos que somos o de solucionar un problema con nuestro producto servicio o servicio? Con lo que vayamos a meter de contenido de una manera simple y sencilla. Vale, pues si queréis responder, podéis responder, pero imagino que es tan obvio que no hace falta que lo digamos. Vale, pues a partir de ahí, Javier dice que efectivamente, Javier, además es un ex compañero de, de Movistar, de Telefónica Móviles, un crack, y dice que Isidoro era el único que me necesitaba por carta. Ay, te has una vida triste. Entonces, Javier, yo sí si lo sé, de verdad, te, te, te mando un abrazo a Valencia. Si lo sé, de verdad que te, te felicito también. Luego nos dices por. por Luego nos dices por el, por el de esto, todo eso a ver quién, quién te felicitaba. Vale. Bueno, la cuestión es que para mí esto es fundamental a la hora de hacer contenido. Está Patricio aquí en este directo, que es un crack de contenido B2B, B2B, eh, Patricio Fernández, y, y nos, a, veces, a veces discutimos sobre esto, ¿no? porque él habla de storytelling, lo cual se lo compro, pero yo hablo de, de, de, de tres frases. El marketing político americano se basa en esto, 5, 5, 5, frases de cinco palabras cada una que entienda un niño de cinco años. Yo aquí en España lo pondría 333. Quizás dentro de una generación podríamos hablar de 2, 2 o 2 y no se va a enterar nadie porque la educación cada vez va peor. Pero bueno, vamos a dejarlo que hay que ser breves. Con eso, lo bueno, si breve, dos o tres veces bueno, eso sí que os lo compro. Dicho esto, después de haber visto ese nombre, de ese número, no es el de la bestia, es el de Colin McRae, alguien recuerda al Subaru, se le pone la vena de, de generación X rápidamente. Vale, pues esa rutina consiste en contactos nuevos y contactos de seguimiento. Los nuevos... Contactar y los de seguimiento de vez en cuando, de vez en cuando no nos pasemos de frenada, que luego pasan las rotondas y nos las pasamos por en medio, de vez en cuando un contenido que sea muy bueno, no, el mejor. No un contenido idiota como los que hay en LinkedIn, que alguien dice que el marketing no sé qué, o, o que alguien dice hoy me he levantado y mira qué sol hace. Oye, no, no hagamos tonterías, eres lo que posteas. Pensémonos bien que vamos a enviarle en ese mensaje de seguimiento, follow up, que decimos nosotros, eh, a ese cliente que es contacto nuestro. Y luego el contenido, en mi opinión, haría un top 10 de los contenidos más relevantes de nuestro cliente. ¿Qué es lo que quiere saber de nosotros? Para luego difundirlo. Y por supuesto, también participar sin ser esclavos de LinkedIn. El contenido ya por sí os va a esclavizar de por vida, garantizado. ¿Cuándo hay que hacer ese contenido? Bueno, pues hay que hacerlo a menudo. Frecuente porque el algoritmo, cuando yo publico algo hoy, que es miércoles, por cierto, y mantengo el directo a las 13 y 12, eh, ¿vosotros qué es si publico algo hoy? ¿Creéis realmente que mi target, mi cliente objetivo que se despierta un domingo por la mañana y consulta LinkedIn solo el domingo a las 9 y media va a ver mi post? Si ha tenido mucho hype, mucho, muchos likes de amigos, cuñados, gente que me sigue porque me aplaude, porque se cree que soy un líder, es posible que lo vea porque el algoritmo lo va a enseñar más. Ojo, que eres lo que posteas. Pero si no, hay, si no sucede eso, no os frustréis. Hay que hacer contenido relevante y de manera frecuente, si es posible audiovisual. Rutina, quién es nuestro cliente, una tarea en nuestra agenda, apuntároslo, esos 15-20 minutos al día, no os lo quita nadie, difundir en perfil, en grupos, sin agobiar, conectar, conectar, conectar, contenido relevante y eso es un poco, esto hasta aquí puedo leer, es la manera de llegar al éxito y persistir. Esto no es un sprint, esto no se trata de hacer ni siquiera hacer el curso, ni siquiera hacer, si, si hacéis nuestra formación de LinkedIn for Business y luego os quedáis así plantados, vais a sacar cero no vais a conseguir nada tenéis que hacerlo es como apuntarse a un gimnasio y no ir hay que ir al gimnasio te apuntas vas a hacer los ejercicios tres veces por semana cómo acabas cachas perdido o delgada y delgado todos ya no sé si decir a o, o e pues esa es la historia si haces lo que os he dicho aquí identificar el top 10 todas esas historias de contenido de contacto de un buen perfil que cuando aterricen todo eso eso no, no estoy inventando la rueda, ¿eh? lo único que estoy diciendo es cómo trabajamos nosotros los perfiles y a qué conclusión hemos llegado después de trabajar más de 300 o 400 perfiles desde el 2007. En mi tema personal y en otros clientes que ahora sí os voy a contar tres otros casos de éxito reales. En algunos casos he cambiado ciertamente el sector, no, no realmente, pero evidentemente no doy nombres. Eh, mi gran problema es que no puedo decir para quién trabajo, porque obviamente, es que daría mal deciros que llevo el de buceo, un director general o que llevamos una empresa, porque las empresas tampoco quieren que terceras empresas les gestionen a veces estas cosas, ¿no? Porque hablamos de trabajo, porque no, es que no se nos olvide que LinkedIn es negocio, no es socio. Que no se nos olvide, por favor. Vale. No sé si está mi perra por aquí, si me viene a ver os la enseñaré para que también, de hecho… Juega el juego ese maravilloso Kumbaya de enseñar al perro, a la familia y todo eso. El otro día vi una que decía que sí, que hay que enseñar a la familia. Muy bien. Ahora sí entramos en el turno rápido de preguntas. Los que estáis aquí, sois unos campeones, gracias por estar ahí. 13 y 14. Dice Patricio que Isidoro también escribe a su padre. Le pida a Isidoro que también le escriba a su padre eh, sin falta. Gracias. Yo también he sido joven en su día y Isidoro ya no podrá escribirle porque Isidoro pasó a mejor vida. Entonces, pero bueno, el corte inglés podría, no sé quién ahora manda ahí, podría enviar eso. No, no, no voy a hablar más de marcas, pero la verdad es que hay que estar presente en la mente del consumidor. Si no hay preguntas sobre lo que os he contado, eh, podéis tirar tomates al, al que os habla, eh, no me llegarán, pero me llegarán al alma. Eh, entonces, a partir de aquí vayamos a entrar en materia a esos casos de éxito que si copiáis, eh, la idea es lo que ¿qué hemos hecho con esos casos de éxito que os voy a contar aquí. Aquí concretamente, pues oye, hemos aplicado lo que os acabo de contar. Lo que pasa que qué pasa que las casas, en general, cuando veis marketers aquí de Facebook Ads, de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, que hay un montón ahora, o los veo yo por todo, por eso de la simpática y parasimpática, eh, hacemos cosas. Pero tienen que ser cosas con sentido. Tú cuando, cuando vas a operarte, cuando coges un avión, hay un plan, cuando coges un barco, yo vivo en Mallorca, tengo la suerte, si me voy a Valencia a ver a mi amigo Javier, pues tengo a hacer una ruta. ¿Por dónde voy? Grados. Porque si me desvío un poco de grados, en vez de acabar en Valencia, acabaré en Argel. A mí no me mola ir a Argel. Será todo lo bonito que queráis. Entonces, lo que no hay que hacer es cambiar cada dos por tres la estrategia y ir a cualquier sitio. Porque ya lo dijo el gato aquel de Cheshire en el libro de, de Wish Carroll, una Alicia en un país de las maravillas. Va Alicia toda apuesta a ella no sé qué se había tomado, por ese camino se encuentra al, al árbol, se encuentra el gato de Cheshire, algo parecido a Garfield pero de, de tonelada y media, y le dice oye, eh, al gato le pregunta a Alicia, imagínate cómo estaba dice, oye, al, eh, gato, ¿qué camino tengo que seguir? Y el gato le pregunta, ¿a dónde vas? A cualquier sitio. Y el gato le dice con toda lógica además, pues coge cualquier camino. Entonces nosotros tenemos que tener claro que para llegar a estos casos de éxito hay que tener antes una base, un plano de la casita del barco, del trayecto para llevarlo a conclusión. Como os he dicho antes, el qué es más importante que el cómo. Si vendéis ruedas de carro en el siglo XXI, hay pocos clientes, francamente. Podéis hacerlo igual de bien o mejor que os he contado aquí en esta pequeña introducción, pero vais a vender pocas ruedas, hay que ser claros. Si vendéis un producto con poca demanda o que hay exceso de oferta, punto y final, adaptarlo, especializarlo, innovar. Para eso se hace un plan previo estratégico de marketing. A lo cual, curiosamente, y aprovecho un poquito para hacer también más publicidad, también nos dedicamos en b2bpro.es, en hacer ese plan y esa ruta lo más sencilla posible. Después de estos minutos para la publicidad, ya para el Contena 3, seguimos un poco con los casos de éxito. Como veis aquí, hay dos ejemplos de dos pantallazos, pero hay miles. Todos con... Siempre que empezamos con un perfil, pasa esto. Empezamos a currarlo y que empiezan a venir. Empiezan a hurgar gente con la cual intentamos conectar con el perfil de nuestros clientes y empiezan a verte. ¿Y qué van a ver ahí? A ver, ¿Qué van a ver? ¿Hace un sol magnífico o oh, otras cosas? Vale, eh, me pregunta Mario Andrés, gracias Mario por la pregunta, y vamos a los casos de éxito ahora. <ríe> me pregunta es, ¿publicar las noticias vistas por ti dentro de un sector es, es un punto de referencia en hacer entender que te interesa ese sector? Y luego se puede tener en cuenta para la venta de tu producto. Eh, vamos a ver. Entiendo, lo, hay un error, nosotros, yo lo llamo miopía del marketing, que es pensar que lo que voy a publicar le va a gustar a mi cliente sin habérselo preguntado. preguntado. ¿vale? Entonces, para mí, lo que hay que hacer es, es preguntar, es preguntar a nuestro cliente. Entonces, preguntar a nuestro cliente nos va a dar una base de datos. Mira, hay una cosa muy clara, estadísticamente, yo estudio investigación y técnicas de mercado, no lo he dicho, pero una cosa en estadística que es fundamental. O sea, un individuo es una incógnita permanente, pero un colectivo es una certeza matemática lo dijo Arthur con no es mío, pero si tú eres capaz de saber qué es eh, ese, ese contenido relevante, no sé si estoy contestando Mario porque no acabo de entender tu pregunta, lo cierto es que lo que tú me dices es que te vean haciendo que eres un experto en eso y que te diferencias en eso. Si te ven, al final acaban referenciándote. Javier dice que lo importante es saber identificar objetivos y tener un plan de acción para lograrlos. Y es una carencia, porque Javier es consultor también, como yo, como nosotros, es una carencia que se observa en muchas empresas pequeñas y medianas. Efectivamente, pues si ya partimos de una base mala, las conclusiones, ¿cuáles van a ser? Pues coge cualquier camino. Entonces hacemos bien las campañas, hacemos un contenido perfecto, pero si la base es mala, si no tenemos ese plan de acción, identificar los objetivos, pues, pues mala tarde, no va a funcionar. Es más importante el qué, el cómo. El cómo es fácil, el cómo hasta GPT nos puede hacer un perfil de LinkedIn puestos a eso. Pero si le decimos que somos farrapastrosos o obviamos que hemos empatado contra el Madrid o el Barça, pues estamos diciéndole que poca cosa, es decir, no nos diferenciamos. Seguimos con los casos de éxito. Gracias por vuestros comentarios en estos directos. No sé si me vienen de YouTube, de LinkedIn o de TikTok. Fijaros, estoy en TikTok. Pero bueno, que un marketer esté en TikTok es normal. Uno que venda tornillos es no lo veo no hay que estar en todos los canales ¿eh? hay que elegir dos posicionarse y hacer pruebas en otros entonces eso para mí es una opinión pero me estoy yendo de madre a otro lado casos de éxito vale pues voy a tocar aquí a ver si entramos con el primero esto es una consultora que vendía una instalación hotelera es real pasó hace ya bastantes años y en este caso lo que hicimos pues eh, vendía activos inmobiliarios de alto valor ¿Qué son activos inmobiliarios de alto valor en este caso pues hoteles casoplones de 2 millones, de 3, de 4, de 6, mansiones, yo qué sé, todo lo que os podáis imaginar que en estos momentos no tenéis en el bolsillo para pagar. Pues eso, eh, mm -hmm. salvo que seáis rusos y excombatientes de, de, de esa mafia, pero bueno. Lo que sea es que al final lo que hicimos es primero hacer ese plan, hacer un contenido relevante, imaginarnos hablar con los clientes de esa, de esa consultora, ver qué es lo que realmente les gustaría ver, cómo se lo podríamos ofrecer en bandeja para que lo consumieran, nos referenciaran y, con el tiempo y una caña, un año y medio concretamente, establecer pues, un montón de conversaciones. Empezamos a identificar quiénes eran los que iban a, presuntamente, comprar eso. LinkedIn no detecta, si le damos al gato, no nos salen cosas de gatos, no tiene esa capacidad de momento. Los hashtags quizás sí, pero no mucho como Facebook o Instagram que funcionan de la maravilla con eso, ¿no? Pero LinkedIn sí tiene cargos. ¿Quién compra hoteles? A ver, ¿quién puede comprar hoteles? Venga, Un, 2-3 responde otra vez. Un director de expansión de una cadena hotelera. Un, 2-3 responde otra vez. Alguien de un family office. Un, dos, tres, no sigo, ¿verdad? Bien. Como veis, lo cuento todo. Ya no me desnudo, pero me falta poco. Entonces, siguiendo esto, con ese trabajo después de un año, y esto es verídico, ¿qué conseguimos? Pues fijaros que no, no solamente ventas. Al final, tenéis que entender que más acciones, más ventas. O sea, para dar una vez en el clavo, hay que dar mil veces en la herradura. Lo que hay que medir a la hora de trabajar en marketing y ventas, he dicho ventas, sé que a muchos marketers en estos momento se les cae, se les entra psoriasis a hablar de la palabra ventas. Pues que dijo Gilby aquello de que no hay creatividad sin ventas, pues yo digo que no hay marketing sin ventas, punto y final. Lo marketing es así guay lo pueden hacer las grandes multinacionales porque tienen otros objetivos como llamar la atención de sus players, que son, entre otros, los inversionistas. Pero tú no eres una tú eres una pyme y no tienes que ir a vender, a venderlo todo, si puede ser. Entonces, fijaros que a más acción, más ventas. 4.500 contactos de alto valor conseguidos. 845 descargas de un catálogo de activos. Interesante. Y contado para esas personas. No para las mujeres de esas personas o las parejas de esas mujeres que les gustaba ver una casa decorada. No. Era un tema de negocio. Business is business. 40.000 impactos de cliente objetivo, 174 conversaciones iniciadas con desarrollo posterior, un hotel por esa cantidad vendido y además, posteriormente, seguramente, alguna otra, alguna otra casa inversión inmobiliaria cayó si se hizo un seguimiento como toca y Dios manda, sin agobiar con flores a María, como diría Sabina y vuelvo a citar al gran cantautor, Gienense. Pues ahí está el tema. Simplemente haciéndose trabo, trabajo al cabo de un año y medio. No siempre suena la flauta y no siempre se consiguen resultados, pero depende mucho del producto y depende mucho del qué. Esta gente tenía un catálogo de producto ciego brutal, entonces solamente era exponerlo. Es muy fácil vender un besugo así de enorme cuando estás en la plaza del mercado y pasa un montón de gente. Lo que no puedes hacer es pretender vender besugos si no tienes. O estar en un sitio donde la gente que pasa no compra besugos. Quiere decir que es un montón de cosas. Producto, precio, distribución y promoción. Yo estoy hablando de producto, de precio no entro, de placement o distribución sí que usaría eso para distribuir el producto en otros terceros. En B2B, conseguir distribuidores en otros países es una excelente herramienta, por ejemplo. Segundo caso, un distribuidora de alimentos gourmet que vende producto a grandes corporaciones para regalo, etcétera, etcétera. Os voy a contar que simplemente identificar a los directores de marketing, los que compran ese tipo de productos y ofrecerles, eso sí, el que una buena propuesta para en el momento adecuado que sea, que era, en el mes de septiembre, que empiezan a pensar que regalamos a los empleados y a nuestros clientes, hacer una segunda acción. Quiero decir, eso fue un producto de siembra, barbecho puro. Voy a conectar durante un año, voy a hacer una gran base de datos de esta gente que presuntamente compra grandes volúmenes de grandes multinacionales de regalitos. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, cuando los tenga, cuando ya son clientes de primer nivel, cuando ya son contactos, les puedes enviar un mensaje cuando quieras. Y es cuando es el momento de compra. En septiembre que están agobiados vienen de vacaciones de hacer esquí en las malvinas lo que queráis que hagan cuando vienen reciben a alguien que lo han visto un par de veces es conexión suya y les ofrece una propuesta para navidad ese es el momento no sé si una, ha sonado el golpe pues es el momento importante ¿Qué se consiguió con esto 3.500 contactos de alto valor, 15 clientes nuevos conseguidos, 53.000 impacto en cliente objetivo, 345 conversaciones, un 30% más de ventas. Un 30% en los primeros seis meses y un 40% en el último semestre. Eh, son datos de, de, del cliente, no, evidentemente no puedo decir quién es. Y la tercera, y ya con esto me estoy quedando sin voz y concluyendo para vuestras preguntas y ánimos, por supuesto, tomates fuera. Todos los que seáis, marketers podéis copiar, pegar y difundir. Y luego... La tercera, una empresa tecnológica en comunicaciones, voy a dejarlo así por no decir otra cosa, en el sector sanitario que captó una gran cadena de, de hospitales con esta gestión. ¿Qué conseguimos con un trabajo similar al que os he dicho? Primero, un buen análisis principal. Sin un qué no hay un cómo. El cómo, podéis ir a otro sitio a buscar, que hay un montón de gente que sabe un huevo de LinkedIn, de cómo hacer esto, hacerlo otro, tocando tal tecla y haciendo esto. Está muy bien, pero al final lo importante es el qué. ¿Qué objetivos? ¿Qué voy a ofrecer? Analizar el mercado, investigarlo, preguntar, no lo que nos diga nuestra madre o el tío Paco, que ya vendrá con las rebajas, por cierto. Vale, pues esto es lo que conseguimos. 1.200 contactos de alto valor, 145 conversaciones, 23.000 impactos en clientes objetivos y cuatro grandes clientes, tres centros y una cadena, hasta donde yo sé y donde se me permite decir también. porque He cambiado un poquito... He cambiado un poquito el, lo, que, lo que estoy diciendo porque no quiero tampoco, evidentemente, decir y, y levantar la pérdida. Pero bueno, después de más de 300 clientes, os puedo decir que había, hay casos también que no funciona, pero no sabemos si es el momento. Hay casos que empiezan a los tres meses, se agobian y lo dejan. Bueno, pues es como empezar un maratón y, y, y llegar y decir, oye, no, no me han dado el, la medalla. Coño, no, es que estás quedado al kilómetro. Esto es largo plazo, no es corto. corto los cortoplacismos ya han llegado, se han quedado en la sociedad, en la mediocridad. Ya hay cortoplacismos, con ChatGPT más todavía. Pero la visión a largo plazo estratégica nos permite usar LinkedIn para posicionarnos de una manera real. Pero para ello, insisto, cómo posicionar hacer negocio en LinkedIn, y lo digo en serio, hay que hacer preguntarse algunas cosillas. Y hablando de preguntas, os reitero, y ahora sí, que mmm, tenemos tres opciones. Una es que nos formemos, os invito al método de LinkedIn for Business con una mentoría final que lo hagas por tu cuenta y que te puedas equivocar las veces que haga falta, siempre y cuando tengas una buena, una buena base, que es lo que estamos hablando, y un plan de marketing efectivo, que no sea un tocho, ni un polvorón en el desierto, que sea comible. Y eso es lo que más te recomendaría. Pero bueno, con los atajos, pues mejor que mejor o que otros lo hagan. Eso en general no lo recomiendo ni a mi mejor amigo. Bueno, sí, si sí, esas personas que te lo hacen son serias y están alineadas con tu estrategia, pues ¿por qué no? Porque al final es un tema de tiempo-dinero. Y LinkedIn, no hay que olvidar que LinkedIn no es tampoco la alegría de la huerta. ¿eh? La verdad es que es bastante aburrido si se lleva bien de manera estratégica. Otra cosa es que veáis cumbayas enseñando al perro, la perra, las hijas y lo bien que son, en su tribu y los 300 personas que jalean, que bueno, que tienen un cociente intelectual, que tienen, no sé cuál es. Pero bueno, en general, estamos hablando de decisores de compra que te van a comprar, que seguramente es gente seria que compra B2B, B2B. Alguien que compra un hotel o que compra tornillos, bueno, pues usa LinkedIn para eso. No para jalear lo bien que ha dicho alguien algo. No, eso es otra, eso es otra historia, eso es vanidad, eso es otra historia, ¿no? Quiero decir, eh, es verdad que nosotros atraemos, los marketers, atraemos a la gente haciendo contenido. Yo hago mucho contenido. Entonces, con ese contenido, pero yo insisto, como decía al principio, no todos somos dentistas ni vendemos tornillos. Y esa es otra estrategia. O hoteles. No hace mucho vi un anuncio, además, creo que era en Peribut, que decía: si eres hotelero, te compramos. No, tío, ¿Cómo te diriges a un señor que tiene ya las barbas peladas de esa manera? ¿no? Hay que hablar, según como decía, según el chico el juguete, como habla nuestro cliente final. Y esas son las tres opciones que nosotros hacemos. Si me preguntáis en qué consiste LinkedIn for Business, pues es una formación en la cual hay pues pues toda la formación que os he explicado un poco más pormenorizadamente os ayuda a hacer eso y luego, evidentemente, cuando lo has hecho, pues tienes una mentoría con, con nosotros o con alguien del equipo donde te ayudamos a poner las piezas y encajarlas una vez has hecho la formación. Entonces, además, entras en nuestra mentoría grupal cada viernes de seis y media a siete, donde hay preguntas y respuestas, casos de éxito y gente de valor que viene a aportar de cómo ha hecho una cosa u otra, ya incluso yéndose fuera de LinkedIn. Todo eso es, es lo que ofrecemos en este LinkedIn for Business, es una especie de formación y mentoría para eso, para captar negocio en, en la red y usar como un canal más, muy importante sin duda, para segmentar, eh, y generar contenido y contacto y relaciones, al final conversaciones son relaciones y potencialmente clientes y hacer un seguimiento, con lo cual os invito a que lo veáis en b2bpro.es barra curso y en cualquier cosa que podáis y queráis preguntarme, no seáis sé, los pesados de turno que me agobia una hora para sacarme jugo y no pagar, aquí hay que sacar la tarjeta al final, pero bueno, sí 15 minutos os voy a dar para ver si... Os, os va una cosa u otra o resolver alguna duda que por supuesto os resolveré encantado porque a mí el marketing, las ventas me encantan, como espero haberlo dejado demostrado en este directo. Son las 13.30 llevamos una hora para Velum. gracias por aguantar todo lo que habéis aguantado y ahora sí, entramos en el turno de preguntas. En JuanjoMengual.com podéis agendar y ya que venía a vender todo el pescado, pues ya os podéis dirigir directamente ahí. Si tenéis alguna pregunta, tanto en los directos que hay en estos momentos de TikTok, como los directos que pueda haber en YouTube o como los directos que pueda haber en, en, en LinkedIn, la podéis hacer y yo veré esa pregunta aquí y os voy a intentar responder. Como os he dicho al principio y lo voy a volver a repetir, esto que he dicho es genérico. Cada empresa tiene su problemática, su mercado, su comprador, su historia, su base de datos, qué hermoso. Y cada empresa tiene su producto, su diferenciación y LinkedIn puede ayudarles a eso. En general, LinkedIn es para cualquiera persona que venda un producto, ofrezca un servicio o quiera posicionarse. Punto y final. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer ahora mismo en el directo o e incluso después la podríais hacer, por supuesto, en, en, en el diferido. Yo supongo que luego lo veré en mi canal de YouTube, que es plandeenfoque.com. Nos podéis apuntar e intentaré responderla. Si es en el directo, pues mira sobrejuelas. Si no... Nos vemos en la red y ya sabéis que podéis uh, seguir en los canales que os he dicho. En el de YouTube, no lo repetiré, plandefoque.com, creo que es. LinkedInPost.es es el newsletter que hago semanalmente o quincenalmente sobre marketing B2B, etcétera, etcétera. Dicho esto, quedo en vuestras manos preguntar. Lo podéis hacer vosotros en casa sin problemas. Estar tiempo, equivocaros 800.000 veces y sacar conclusiones es una buena opción. Lo podéis hacer con nosotros y una mentoría es otra excelente opción, la mejor de todas, sin duda. Y la tercera es que alguien, nosotros también lo hacemos, os gestione el LinkedIn con una base que necesitamos hacer con vosotros en vuestro plan de marketing de vuestra empresa o de vuestra eh, profesión, de vuestro producto en final, que es vuestro servicio. Empieza el turno de preguntas y es simplemente: ¿cómo podemos generar contenido de calidad con frecuencia? Javier, esa es buena. Como os he dicho antes, quizás por encima porque media hora, que es una hora, no da para mucho más, pero en general, contenido de calidad con frecuencia, yo lo que hago es hacer refritos. O sea, primero identifico qué es lo que realmente mi cliente objetivo quiere ver. Luego, e interpreto que mi cliente objetivo quiere ver algo de una manera rápida y contundente. Para mí, si pones venta consultiva, te explico lo de la, la pirámide invertida en el tema del contenido. Se trata de poner arriba lo más importante y luego desarrollarlo eh, a posteriori. Y entonces el contenido de cantidad hoy no hay que obviar que la gente consume más en este en este aspecto, en este formato y entonces la gente consume en audiovisual para dar confianza chat ChatGPT ha llegado para quedarse y hacernos más lerdos que antes, con lo cual si queremos realmente dar contenido de calidad lo que tenemos que hacer es poner la cara, explicar <coughs> y toser para que se vea que no somos un robot. Entonces a partir de ahí el contenido de calidad es... Ese contenido. Haces un texto pensando en cuál es primero, identificas la pupa del cliente, qué es lo que quiere ver, aunque sea un catálogo, aunque sea ver cómo solucionar un problema, aunque sea ver cómo haces eso, aunque sea un caso de éxito. En vez de ver lo que funciona siempre, siempre, siempre es B2B: es casos de éxito y cómo hacer las cosas. Casos de éxito reales y explicados. ¿Cómo, cómo hemos tomado. Puedo tomar café. Siempre me dijeron que los silencios en comunicación funcionan. Una vez tenemos eso, Javier, ese texto lo puedes convertir perfectamente en un vídeo, en un audio subtitulado. Ese texto de 10 cosas que puedes solventar lo puedes convertir en 10 textos, un poco más esplayados. Esos 10 textos se convierten a su vez en 10 vídeos, en 10 podcasts, en 10 audios, en 10 imágenes con texto, en 10 sliders en LinkedIn, que son PDFs. Si tú subes un PDF cuadrado, en Canva lo puedes hacer. Lo subes, la imagen, haces 10, te lo baja como PDF y LinkedIn lo absorbe y lo enseña como un slider. Y tú vas moviendo y queda muy chulo, muy bonito para la gente que tiene tiempo para perder. Entonces, esas son maneras de ver ese contenido. Con frecuencia, yo, bueno, yo usaría un programa de automatización, por supuesto, de CDECO, tipo Suite, tipo Buffer, tipo Metricool, alguno de estos que te pueda que te permita mover. Pero hay cosas que no te permite mover. Por ejemplo, te lo va, te lo va a permitir sacar, eh, pues durante una semana, sacar 5 o 6. Pero no puedes compartirlo en grupos, que es muy interesante. No puedes compartir ese contenido a otra persona, que es muy interesante. No puedes compartirlo desde la empresa a tu perfil personal, que es muy interesante. Entonces, hay cosas que se pueden automatizar y cosas que no. <coughs> Con perdón, <coughs> no soy chat GPT. Preguntar. Gracias, Rafael. Eh, gracias por la felicitación, Rafael Ramos, un crack. Eh, Silvi... Eh, me pregunta qué diferencias hay entre seguir y conectar para según quién, que sería lo mejor. Bien, es una buena pregunta, Silvi, porque algunos perfiles sin querer han puesto que son creadores de contenido. Yo soy creador de contenido, con lo cual tiene una diferencia básica. Puedo hacer estos directos, puedo hacer podcasting o una especie de audios y además eh, la gente me sigue en vez de conectar. Eh, yo a mis clientes no les aconsejo eso, salvo que tengan que hacer webinars, que sí hay que convertirlo a webinar. ¿Qué sucede? Que a ti te van a seguir más que conectar, no vas a tener conexiones. Pero en general, ¿por qué nos tienen que seguir? Yo seguiría a lo Monty Python, no sé si la habéis visto, la vida de Brian. No me sigáis. Yo no quiero que me sigan. En mi caso sí porque yo soy formador, mentor, hago planes de marketing. Entonces, si la gente me sigue, yo digo cosas interesantes. A veces la gente cree o piensa que sé, posiblemente sea, sepa, pero mañana sabré más que hoy. Y al final acaban diciendo, es un referente, lo voy a contratar, que es lo que espero que suceda para comprarme un Lamborghini lo antes posible. Entonces, para mí depende. Si vas a generar mucho contenido y quieres ser un referente en tu especialización, cosa que te, que te aconsejo, que te especialices, pues si es posible, eh, hazte el perfil de seguidor. Cuando veas un cuando a alguien que pone seguir, te metes en su perfil, te vas en, al lado del titular abajo, los tres botoncitos, y pones conectar, y conectas con él si quieres. Pero bueno, es una fricción más para que la gente conecte contigo, por supuesto. Es una buena pregunta, ¿eh? porque depende, depende del chico el juguete, como he dicho al principio, y decimos aquí en mi tierra, ¿eh? que en mallorquín, y lo voy a decir en buen mallorquín, que es según el chico el juguete. Vale, pues más preguntas. Gracias por, por tus palabras, Silvi. Y hasta aquí por leer. Me esperan la lentejas sobre la mesa y luego a seguir trabajando. Picar piedra es lo más hermoso del mundo, sobre todo en LinkedIn. Ya sabéis, contenido, conexiones analizar, hacer, tener un buen plan estratégico y si no funciona, pivotar y cambiarlo, por supuesto. Pero el producto forma parte de ello. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte a todos los que me habéis, habéis aguantado esto, a los que lo vais a ver a y pues podéis perfectamente eh, preguntar y nada más. Simplemente, que si queréis más información, aquí abajo hay un par de links magníficos que os cambiarán la vida tremendamente y vais a conseguir un Lamborghini lo antes posible, incluso antes que yo. Nada. Hasta aquí espero haberos eh, solventado dudas sobre cómo posicionaros en LinkedIn, posicionar vuestra empresa y cómo generar contacto. Insisto, según el chico, el juguete, cada empresa, cada profesional, es un caso, un mundo aparte, no hay un botón para todos y como no he dicho, pero digo ahora, veis esto de aquí, no es una varita, yo no hago milagros, pero si analizamos bien, posiblemente podas, puedas, trabajando con tesón, Llegar a buen puerto y con el tiempo y una caña ser un referente en tu sector y comprarte un Lamborghini. Si es posible, que no sea rojo. Un abrazo, Paulo. Un abrazo, Silvi, un abrazo, Ana. Mil gracias a ti, Ana. Y de verdad, nos vemos en la red. conectar conmigo si no lo estamos. Gracias, el LinkedIn User, no veo exactamente el nombre. Gracias a vosotros por estar ahí. Seguimos en contacto en la red. Y la semana que viene haré uno de cómo fidelizar con LinkedIn, porque creo que es interesantísimo. Yo, en general, cuando hago un plan de marketing, lo primero que les digo es. Empecemos con tus clientes actuales, porque y ahora Javier se acordará, había un, cliente, un, un jefe nuestro, te acuerdas Javier? Que decía lo de la bañera. Si tenemos una bañera llena de agujeros, ¿por qué no gastamos dinero en llenarla de agua? Primero hay que tapar los agujeros. A mí eso y otras cosas me quedó de aquella época del año 2000 quizás. Gracias a todos, un abrazo, un saludo cordial. Ya son las 13.39 y hasta aquí este directo directísimo sobre LinkedIn y Marketing B2B. Gracias a ti, Lisandra. Hasta la próxima.